aquí se vale de todo Taxi luego luego. Te ah. voy a caer. Cuidado señor, no se vaya a caer. Okay. Yep.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 ¡Aperradísimo! Y lo que hice fue venirme, salirnos de Sinfonita y ya. Mucho mejor. Vamos ahora por el taxi. Uh, just 50 rupees here pay and 650 after driver. Ok. 650? Ya, you sure, ok, okay Sí, le like, yeah, no. Entonces, con Ahora. No No No ¿Cuál es el nombre? Show número, the number. Car number, car number. Car number. 7030, come. Car number. es tu driver. Oh, thank you. mi has Sí, sí. Ok, come. Estamos llegando, acabamos de llegar al aeropuerto de Varanasi. Ya guardé la GoPro.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 Libros de India de, India, de Delhi y esta tienda se llama Himalaya Maranasi. Wellness. Ah, sí, ese es de Varanasi. para acá. Estos productos para perder este caída de cabello es para prevenir la caída del cabello. Esto es shampoo reparador. Aquí tenemos, son diferentes productos, cremas De Imanaya A lo mejor son productos muy, muy acá, muy pros Que nosotros no conocemos Alguien está ustedes sí lo conoce y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 Bueno, a ver si se ven de este lado. Esos triangulitos se ven buenos. Y ahorita probamos una de las pizzitas. O esos burritos. A ver, ahorita regresamos mejor. Y compramos algo. Y este es el tablero. Este es el tablero de nuestros vuelos. Todavía no aparece el nuestro. Nosotros salimos a las 18 y media. seis y media. Llegamos con bastante tiempo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 Y este es el aeropuerto. Y está Águila. Y aquí están las salidas. Y vamos a ver qué venen acá. Esta es la sala de arriba. La sala de después de arriba. Un café, un brownie, chocolate. un food cake, un chocolate y de este lado.